Hola chicos, yo soy Skips y bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos acá en un nuevo noticiero informativo de la comunidad Y pues, sin nada más que decir, vamos a dar una metica de 411 likes a ver si podemos llegar Y ahora sí, comenzamos con el video Muchos no sabrán quién es Black P2 eh, bueno, si se lee, ¿no? P2S Full No sabrán quién es él Pero si sí les digo que él fue el creador de Alphabet X Dijo en un en su comentario de su perfil Dijo... O más bien puso Este, este comentario, ¿vale? Eh, voy a volver Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana No puede suceder eh, la, la, la, la, la, la, la, En absoluto Pero confía en mí Que va a pasar o sea que se va, ¿vale? Oficialmente se va de geometrías. Como lo está diciendo ahí, pues va a regresar, ¿vale? Va a regresar. Y pues bueno, Noctafly, eh, pues como saben, es el no, primer top, ¿vale? Es el primer top. Y pues bueno, RobTop, eh, ha, él ha llegado a un límite de estrellas, ¿vale? Y pues, y pues se convierte en el primer jugador legítimo en hacerlo, ¿vale? O legit. <coughs> Ahora RobTop, eh, pues necesita cambiar ese límite de estrellas, ¿vale? Porque es de 16 bits, de 16 bits, perdón Y tiene que ampliarlo a, a uno de 32 bits, ¿vale? Porque sí, o sea, ya llegó al límite, ya llegó al tope del, de las estrellas Ya creo que no se pueden hacer más ¿vale? Y así que si lo ven que se mueve es porque RobTop ya cambió y ya subió el límite de, de las estrellas Y pues nada chicos, abajo en de la descripción les voy a dejar un video El cual eh, estará en primera línea, ¿vale? Y quiero que apoyen muchísimo ese video, ¿vale? Y pues nada, ya que pues es de un personaje que fue legítimo, fue muy importante para este canal, ¿vale? Más que todo en la 2.0 cuando apretó todo esto. Y pues nada, se lo dejo en la descripción para que lo vayan y lo vean y le den un likecito y apoyen muchísimo ese video. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video de verdad. No olviden dejar un likecito y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.